Tengo que elegir hay que bajon, bueno elijo esta opción Si no te gusta un uh, perdón esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta un uh, perdón esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión <risa> I think I know it